Hola chicos, yo soy Areta Fusté, conocida en redes como Areta La Galleta y lo que hago es, eh, bueno, soy de Barcelona, tengo 27 años y me dedico a crear contenido y además pues tengo pequeños eh, tiendas y productos que vendo. Vine por primera vez a Australia hace como un año y medio más o menos porque en esa situación eh, Paul, mi pareja que está por ahí detrás está viviendo aquí, trabajando aquí y vinimos a visitarlo con mi compañera María. Dos razones por las que he vuelto aquí, pues lógicamente para vivir la experiencia para estudiar inglés y la segunda razón, pues por Paul. Tengo que decir que mi nivel de inglés es bueno, pero no el que me gustaría, pero sí que es verdad que estando aquí en Australia yendo a la escuela y haciendo clases, mi inglés creo que ha mejorado muchísimo. No sé decir cuánto, pero mucho. Lo que más me gusta de la escuela International House de Bondi es, en, bueno, en primer lugar yo la elegí porque vi que el día que fuimos a hacer el, el test de nivel de inglés, eh, me resultaron súper, súper cercanos las profesoras y profesores que, nos, que estuvieron con nosotros ese día. A mí me aconsejaron personalmente que fuera a la de la ciudad, pero podía elegir si me quedaba ahí o no. Pero fue tan guay el, el, el acercamiento que tuve con ellos y lo majos y simpáticos que fueron conmigo que elegí quedarme ahí. También porque Cristian se quedaba en esa escuela y porque el profesor que me presentaron y la primera clase que tuve fue espectacular y me enamoré de Richard, que fue mi profesor así que si lo tenéis o vais a venir pues y lo conocéis, seguro que me os encantará y, y me enamoré de Richard la verdad, yo tengo que decir que era mmm, bastante reacia a ir a Nueva Zelanda, no sé por qué, pero me imaginaba como todo demasiado montañista y no es que a mí no me guste, bueno, pero hacer muchos sitios de Australia por visitar Exacto, y porque quería primero priorizar y estando aquí y ver cosas de aquí, y Nueva Zelanda me llamaba la atención, pero no era uno de esos lugares que me moría por ver. Vale, pues la sorpresa fue increíble porque creo que es el sitio más bonito en el que he estado en mi vida. Yo tuve la suerte de ir en primavera-verano, a si no me equivoco, y os recomiendo 100% si estáis aquí que vayáis porque es Súper, súper, súper bonito. ¿Has visto que eres una súper surfista? ¿Qué vale. Tal, ¿Qué tal, Mi relación con el surf. No os creáis todo lo que hay en Instagram. O sea, yo estoy súper mona con mi tabla de surf, pero en realidad la tabla que llevo es como la bolas. más grande de todas. De comer eh, y me como todas las olas del mundo. Me habré levantado total. No sé, Paul te lo dirá. Cinco veces. He mejorado, lógicamente. Nunca había hecho surf. Nunca me hubiera animado a hacer surf si no estuviera viviendo aquí. Y si no tuviera un novio, que es un pesado con el surf. Pero eh, la verdad es que es algo que me gusta. Pero no, no soy ni mucho menos una profesional, o sea, no, estoy pero... aprendiendo. Pero tengo que decir que me gusta y he conseguido levantarme le y he evolucionado. Empeño, que Sí, día que ganas, de ir. O sea, el día que tengo ganas, el día que tengo ganas. Tiene ganas de ir, vuelve y vuelve. Sí, me encantaría. explícalo de la foquita. Ah, sí, sí, fue muy guay, muy bien. Eh, un día aquí, estando en Bondi, hicimos surf, bueno, yo comía olas, digo hacer surf, pero yo estaba comiendo olas. Y de repente nos separamos, estábamos con Pablo y e Iso, creo. No, bueno, me acuerdo, estábamos Paul, Pablo e Iso, haciendo surf aquí. Y de repente... Eh, pues me dice, Aretha no te muevas, no te muevas, no te muevas, y yo veía que todo el mundo estaba así quieto, en plan encima de la tabla, y yo claro, yo en el momento que me dicen no te muevas, que no me aguanto el equilibrio casi ni estando estirada, me puse súper nerviosa y veía como una cosa gigante que pasaba por debajo negra, y yo, cagada, en plan puedo decir cagada, no cagada, porque aquí hay tiburones y animales todos los días, esto es la naturaleza. Y, y salió una foca gigante que es Alex de Sil y estaba por ahí surfeando con nosotros las olas gigante, gigante, gigante que daba un poco de miedo, yo me encantan los animales pero te cagas, cuando estás ahí en medio del agua me cagué, pero fue una experiencia súper bonita me encantó, y luego ya cuando la vimos pues se nos pasó el miedo lógicamente pero muy fuerte, y ese día Cristian no estaba sí, es verdad. justo dos cosas que me encantan, principalmente lo que me gusta es el estilo de vida, lo que creo que más voy a echar de menos es el estilo de vida de aquí la, no la gente, pero o sea es, la gente vive de otra manera, lo encuentro muy diferente a Barcelona. Y es el... complicado entenderlo estando... Sí, en porque España, piensas que hay de diferente. Pues yo, yo pues veo sí. muchas cosas de diferentes, si lo pudiera traspasar, o sea, transportar algo sería eso. ¿Cómo ve la gente la vida, el hecho de no vivir para trabajar? O sea, disfrutan mucho de muchas cosas que ahí creo que no valoramos. O sea, sí, hay gente que la valora, pero es, dif es diferente, por eso me quedaría. Creo que hace dos semanas o un mes diría otra cosa, pero ahora mismo, como me voy en breves, diría que aprovecharan mucho la experiencia porque hablando con los amigos que hemos hecho aquí y bueno, con Cristian, con todos, Estamos se nos ha pasado más. volando, seis meses han sido nada muy poco. y querría volver a empezar y es lo típico que te das cuenta cuando te estás yendo un año mínimo y sí, sí, vendría más tiempo, claramente creo que elegiría venir más tiempo y que disfrutar, disfrutar de cada atardecer, de cada cosa porque... Al final tardas es que... en adaptarte aunque sea una ciudad de espectacular, tardas en adaptarte y al final eso no te lo quita nadie en seis meses. Ya, tiempo. venid más tiempo. Nada, que gracias por estar mirando este vídeo, gracias a os y YouTube por ayudarnos a hacer este proyecto y haber podido venir a Con Australia. Todos. Estamos súper felices por eso. Y súper agradecidos. Y, y nada, esperamos que si venís nos contéis vuestra experiencia. Ya sabéis que podéis escribirme o podéis escribir a, al Instagram de ellos donde queráis. Y otra vez gracias por escucharnos. Un beso.